Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video preguntando a los colombianos, a la gente de Colombia eh, con toda sinceridad que miran primero en una mujer físicamente y qué es lo que más les atrae eh, bueno, de la personalidad ¡Uy! Hay un gran viento, qué pena estamos en directo <risa> bueno, eh, entonces, bueno, voy a dar primero mi opinión ay, si me toca cerrar la puerta, por eso que Está haciendo el viento Cerré la, pu la puerta Siempre cierro esas cortinas porque miren Está la luz atrás molestando Bueno, no seamos flojos Ya Bueno, volvamos al video Entonces, ¿qué es eh, lo que yo personalmente miro físicamente de una mujer? Bueno, se sabe obvio la frase que todo el mundo dice que es verdad Sin ser verdad, la frase es No importa el físico en una persona es verdad, porque yo no quiero una mujer muy bonita y que sea muy tontica, no. Quiero una mujer, pues, mejor que sea bonita, si no lo es, se puede aceptar. Pero, ¿por qué es falsa esa frase? Porque, la verdad, con toda sinceridad, mi gente, si tengo una novia, bueno, una persona que conozco, que es muy fea, es grosero decir feo, pero hay que decir la verdad. Si una mujer no tiene rostro, o sea, nació sin rostro, o sea, sería una pobre mujer, sería triste por ella... Pero si una mujer es demasiado fea, aunque dicen que no existen, pero hay hombres y mujeres, es triste decirlo, pero seamos sinceros, estamos en un video de toda sinceridad, pero si una persona es demasiado rara, pues no la aceptaría, puede ser la mujer más amable y tierna del mundo, pero otra vez, o sea, si tiene un defecto demasiado enorme, que no tiene cara, o que tiene una cara de un animal, o sea, no existe casi, pero una deformación o cosas así... Es triste decirlo, pero con toda sinceridad, felizmente no hay muchas mujeres así y muchos hombres así, pero si existe una persona así, pues no, no podría aceptarla. Me van a odiar, que soy grosero, que soy de, de discriminación, pero por lo menos soy tal vez el peor grosero del mundo, pero yo soy sincero, y <ríe> entonces sí. Entonces el físico es importante sin ser importante, porque otra vez, entonces no quiero la más bonita del mundo, puede ser entre comillas fea, pero si tiene algo demasiado feo, pues no podría. Y usted que está mirando el video lo mismo pensaría, solo que la sinceridad es lo otro. Entonces sí, el físico no es tan importante, no quiero la, la mujer más bonita del mundo, pero por lo menos que, sea, eh, que tenga algo, por lo menos, espero que tenga un pequeño encanto físicamente Pero bueno, ahora, que miro de una mujer Entonces, obvio, no quiero la más bonita porque Más a veces es muy bonita y voy es una mujer Más... Lo que dije, <ríe> no tiene nada en la cabeza Pero depende, o sea, hay de todo para todos, obvio Bueno, lo que más miro en vez, de, en vez de hablar Lo que más miro, pues la cara, obvio Que tenga una linda cara eh, Otra vez, ¿no? Que sea la mejor, más bonita del mundo Pero lo que más primero miro es la cara Segundo, del cuerpo, es la colita <ríe> no quiero una mujer así acuerpada que tenga la cola así de grande, no. O sea, yo quiero más bien una cola que aunque sea pequeña, redonda, no, no me gustan las mujeres superadas que tienen los senos hasta acá, las colas hasta acá, la cola hasta acá, no, eso no es lo que busco. Es decir, cara y yo diría piernas y cola es la parte que más me atrae a mí personalmente. No, no puedo decir una descripción de cómo sea la cola, pero que sea redonda y, y que no sea tan grande, que tampoco sea así de chiquita, tampoco eso es lo que miro primero <ríe> qué pena, hablo mucho eh, lo que miro primero de una mujer físicamente, entonces si sí, no quiero ofender a nadie, de pronto haya una persona con discapacidad de, en el video que no le haya gustado mi comentario pues hay discapacidades de discapacidades, podría tener una novia que, que tenga problemas en las piernas, listo pero lo que quería decir es que el físico es importante en lo que tampoco se acepta a la, a la persona más fea del mundo es, es triste decir eso pero es la realidad bueno, mentalmente, emocionalmente, de la persona, bueno, qué pienso, de, de la mentalidad de una mujer, lo que más me gusta, que sea sencilla, uh, o sea, que no sea muy vanidosa, que solo le guste el oro, la ropa y todo eso, tampoco, o sea, le puede gustar, pero tampoco es solo esto, que sea sencilla, entonces, que le guste hacer de todo, que no se crea superior a nadie, y que sea la otra parte que busco mucho una persona muy tierna. O sea, no una mujer que, mi amor, me encantas. Oye, suéltame, ¿qué le pasa? No, a mí me gusta una que sea muy consentida y que me consienta, que me bese, que me acaricie, que me haga de todo. <risa> Entonces, eso es lo que me gusta de la mentalidad de una mujer sencilla y tiernísima como yo. Ya, bueno, hablé mucho, hice mucha descripción, pero ya me callo. Y vamos a preguntarle a los colombianos a ver qué piensan. Cómo se mira. llama? El Mira. El Mira. Sí. ¿Y usted? Juan Diego. Bueno, entonces le voy a hacer una pregunta acá, a cada quien, con toda la sinceridad del mundo empecemos hacemos con las señoras. ¿Qué es lo que le atrae mira más de un hombre bien. físicamente? ¿Hay gente que me <risa> ¿Qué es lo que más le gusta de un hombre físicamente? La calva de mi papá. ¿El cuerpo? Sí. O sea, y ahora ¿qué es lo que más le gusta de la personalidad de un hombre? La mitad de la que sea sincero sincero ah listo y para el señor lo mismo qué le gusta más pero de una mujer físicamente los ojos su cintura y personalidad no que tenga mucha gracia no sé ah listo y la personalidad de la mujer que más le atrae una personalidad que más que más que más más de la personalidad que se alegre muy eh, chistosa, muy chistosa, muy chistosa. ya. Para que le haga mucho reír. Sí. <ríe> que le muy bien las cosas, para que sea muy bueno. Ah, listo. Bueno, muchas se gracias. Se gracias. Gracias. Vale, hasta A la luego. Bueno, buenas tardes señor, ¿cómo se llama? Rafael Ortiz. Rafael, listo. Entonces, con toda sinceridad, ¿qué es lo que más le gusta físicamente a una mujer cuando conoce a una mujer? ¿Qué es lo que más le gusta de físico? Físicamente, los ojos, ¿Sí? la boca, okay. el cabello. Y de la persona, de la mujer, ¿qué es lo que más le enamora de la una La personalidad. Mujer? Sí. De pronto que tenga carisma, que tenga carácter, que tenga esa, esa, ese sentimiento, esa de, de la mano. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. hasta luego, gracias. Listo, señor, ¿cómo se llama? Fernando Sarati. Fernando, listo. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de una mujer físicamente, con toda sinceridad? Físicamente, sí. eh... la cola. <risa> listo, Pero igual eso no importa. igual, bueno, sí. sí? Sí, sí, sí. ¿Y lo que más le gusta de la personalidad de una mujer? y eh, Que sea bien echada para adelante, que sea la luchador. Una berraca. La berraca. berraca. Sí. Ah, listo. Muchas gracias por su respeto. Mucho gusto. Gracias. Listo, entonces, ¿cómo se llama, señorita? María Camila María Camila, y señor? Gerson ¿Cómo? Jerson. I mean yes, ok. Bueno, vamos a empezar por las mujeres. Con toda sinceridad, ¿nos puedes decir a todos qué es lo que más te gusta físicamente de un hombre? De un hombre la sonrisa. Con una sonrisa contra la soledad. ¿La sonrisa? Ok. ¿Y qué es lo que más te gusta de un hombre de la personalidad? Eh, no sé que sea detallista. Sea detallista. Ah, listo. Y ahora para usted la pregunta la misma, físicamente ¿qué es lo que más te gusta de una mujer? Físicamente la altura. ¿Que o sea áltica? No, más bajita que yo. Ah, que es la más bajita sí. que yo. Te... Sí, mejor. Digo, no sé, tengo... ¡Hola! <risa> y ¿qué te gusta más de la personalidad de una mujer? que, bueno, que no sea celosa, que... o sea, no tan celosa. Que... No tan que... intensa tampoco, sí, sí, ¿no? exacto. Ah, listo, entonces muchas gracias por sus respuestas. Gracias. Bueno, te... Gracias. Sí, ¿Cómo se llama? Juan. ¿Y señorita cómo se llama? Jennifer. Okay, Juan. Bueno, empezamos por la mujer. Jennifer, ¿qué es lo que más te gusta físicamente de un hombre? ¿Qué más ves primero de un hombre físicamente? Pues que le miro primero, no sé, cómo se viste, cómo habla. Viste? Ah, ¿Y tal? la persona del hombre que te enamora de un hombre ahora? De la personalidad, no sé, que sea cariñoso Sí, que sea muy atento en el sentido de que me tenga en cuenta a mí Y que piense mucho en futuro Alex, sí, Ahora vamos a hacer para usted, señor ¿Qué es lo que más le gusta? Físicamente pues de una mujer Ay, ¿Qué más le gusta de su novia más bien? Ay, la de, <ríe> ¿De ella? ¿tú? No, sí, pero... Claro, tú, lo, o sea, tú la estás viendo, pero... Sí, pero lo primero que te gusta de una mujer en infinidad, de ¿qué es? Las manos Las manos de las mujeres, a esto ¿Y de la persona que te enamora eh, su personalidad. ¿Personal? Sí, claro. Porque ella tiene muy buena personalidad. Claro, no, sí. No lo atenta que es y que sean divertidos todo el tiempo. De este día. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. De nada, papá. Gracias. Hasta luego, que hasta, hasta luego.